Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y bueno, hey. ¿qué tal Revers? Ahora te veo. ¡Hola Revers! Sí, sí bueno. ahora me pueden ver, pueden ver lo feo que soy y, y cómo <risa> estoy por aquí eh, con, en bata con la camiseta de la DCT. ¿No estás? Ahí, ahí, y... ahí. ¿No se cumplía nueve años hoy de la DCT? Creo que sí, ¿eh? O diez, once. El 2012, de uno de los... vamos, del más... del primero que fue así... Más bestia, quizás. ¿Sabéis que hoy me he enterado? Ojo, si me va a matar. Suerte que no lo podéis escuchar. Eso, eso lo, lo puedo escuchar yo. Pero ¿sabéis de que hoy me he enterado que la bola del mundo del, del cartel era un joystick, tío? <risa> Hostia. <risa> yo veía la bola del mundo y pensaba... Yo veía el mundo y decía... Coño, porque un planeta, cómo mola, ¿no? Y, y hoy veo que era, que era un stick la calidad, tío. Pues, bueno... Hola a todos y esta jornada 3, el ecuador de Revolver Action. estoy con Revers, ya lo veis aquí, que ahora con la cámara y tal, eh, va como un señor, aquí so somos unos señores. Claro. Sí. Y sí. buenas tardes, caballeros, y bueno, hoy eh, el formato, eh, para el que no lo sepa, es como un winners y losers, ¿vale? ¿vale? Es un sistema suizo, pues como los sistemas suizos, al igual cuando son de 8 jugadores... Es eh, un sistema suizo. Entonces, pa, como va vinculado con la Open, con los que ascienden y tal, se podría decir que hoy tenemos un combate de descenso. ¿De acuerdo? El que pierda del primer combate, desciende. Eh, y mientras tanto, pues los otros van a seguir. La jornada la semana que viene, como bien no ha dicho Revers, es un poco, eh, como me ha comentado antes el stream, es un poco complicado. Os lo, lo, lo vais a ver pronto con las imágenes que pondremos. No os preocupéis, que sea fácil de entender. Y eh, la Open está siendo muy interesante porque hay mucha gente que puede ascender de una forma guay, guay, guay, guay, guay. Así que vamos a dar recaña, que no tenemos mucho tiempo. ¿Qué ¿Cuál es el primer combate, Revers? El primer combate es el que se juega ya un, el vivir o morir, eh, Dani <ríe> contra Nemo, que son los dos que han perdido dos combates hasta ahora, los dos matches que se han jugado. Y el que pierda hoy ya se va al pozo, se va con los paquetes, se, va, se viene conmigo. Con la, se viene con la Open allí. Sí, sí. Y bueno, a dar recaña, a dar recaña, sí. Bueno, pues no vamos a, a despistar más a la gente, así que vamos directos, ¿qué os parece? Vamos a saco, ¿no? Que tenemos cuatro ft 5 así que si Revers está de acuerdo, Sí, go. sí, que ya vamos tarde, hemos empezado un poco, un poco tarde y luego tenéis que cenar a toda prisa para llegar al Tal Show. A dar pues Y bueno, yo creo que Nemo Va a jugar con Namané Porque yo también. Lleva, lleva toda la semana con Amane Ya se olvidó del Cal, una vez pasó el torneo Que al final no jugó porque era muy tarde Pero eh, sí. ya se ha olvidado del Cal Está con el Amane que yo creo que es su Segundo mejor personaje después de Van que Yo también sido, lo veo como, su main. Lo, Los y... voy a decir de el, Ya puede, los voy a decir Sí, ya, ya les ya está Ah, vale, sí, bien, sí, sí, sí, sí, vale, perfecto y bueno, ya veremos que, que la Mane puede ser muy muy muy cabrón. Es un personaje que tienes que saber jugarlo bien para que no te provoque las situaciones en las que te puede chipear. Literalmente. Realmente, realmente ambos. Son, realmente tienes que saber jugar muy bien a los dos. ¿eh? O sea, el Arrael y el Mane los dos van bueno, a ser... Pero el Rael es algo más típico no de personaje... Eh, sí, la gente... Así poderoso público, que te tira el sorio random y cosas así. ¿sabes? El público que no lo entienda muy bien va a entender mejor el arrael que la mano. Eso sí que es verdad. Pues bueno, aquí claro. tenemos el primer cruce, ¿eh? Uy, uy. Eh, bueno, primer combo de, de Nemo ahora mismo. Buen combo. Y va, va, vamos a ver cómo termina con... Eh, bueno, pues con eso la... La baldufa Ya, coño, ya a... tiene el nivel 3. El, <ríe> la barrita esa de, de, que tiene la mane ahí encima, que ahora tiene un 3. Es que ahora sí. cualquier cosa que te pe con el taladro ese, eso que ha hecho, si, aunque te cubras, si no lo haces con barrera, es como si no te hubieras cubierto. Sí, sí, sí, sí. Literal. Y si no te, destru te destruye la barrera. Y aparte, ojo, muy al tanto, porque el meta como ha ido evolucionando, sobre todo en Japón. Eh, y el meta actual más. Más tocho de, del juego Por decirlo de una forma Es petarse la barrier Es muy normal ver los pro players Como cómo se petan la barrier En, en un rom Y que este personaje literal te la reviente O sea te eh, Puede romper incluso los esquemas al, al meta actual También es verdad que es un personaje que no se puede Jugar mucho con un instant block barrier Porque eh, siempre va a llegar lejos Entonces te va, te va a castigar Esa mecánica de Que hay que saber rejugar tanto a, a corto nivel como a alto nivel, la Mane, ojito, porque hay que cambiar el chip. Es que además es un personaje que se puede considerar que te zonea, ¿no? Un zoneador. Que es un... está considerado un zoner dentro de cabeza, es de los mejores zoners. Y, uh, como lo está petando. Sí, sí, ya, ya, ya casi tiene. Ha ido uh. rápido este combate, el primer combate, muy rápido. Qué bien ha jugado, Nemo, sí señor. Ya, ya digo para mí es su mejor personaje después del Van y, y no es que lleve mal a, la, a los otros como Rachel Dichi. al cual también lo llevaba bien pero quizá no al nivel para la liga sí. pero, Hombre, pero yo, que, espero, sí, yo espero de verdad que se motive eh, Nemo que se motive bien bien bien y siga jugando con, con este con el señor amane porque eh, se le ha visto, se le ha ido viendo cómo estaba un poco... ¡Hostia, que se ha metido alguien! Se ha metido un random, no sé si lo puede... Es que encima creo que Musa se ha ido un momento al lavado. Sí, A ver si lo puedes chutar a ese a ese es de <ríe> ¡Ay, si qué puede... bueno! Pues ahora no sé. A ver, dale al Star. Ya ¡Ay, qué bueno! Vale, vale. <risa> Tendrías que poner invitación... Es que no has puesto con privado, eso que invitación privada o algo así. Buenísimo, tío. Esto es como cuando te salen los espontáneos en pelotas en un parque. Sí, ¿no? más o menos. El Jimmy Jam. <risa> qué bestia, tío. Qué bueno. Pues venga, vamos a ver... <ríe> en el chat, como ya está. El sí, es muy divertido. Vale, a <ríe> Pues venga, vamos a ver. Este segundo combate. Tenemos eh, Dan. Uy, ha ido un, un momento apetado. Ha habido un pequeño lagazo, ¿no? Quiero, es, es un lagazo de espectador, creo. ¿Ves que se ve un poquito más lento? Es un de espectador. Sí. A veces puede, llegar, puede ocurrir. Mientras a, a ellos les vaya bien, dentro de lo que se puede ir con, con el netplay de, de estos juegos. Sí, tío. Uy, era buena idea, pero... Muy buena no dura, idea. No dura suficiente, ¿no? La, ¿no? la absorción de eso. Si lo mantiene, no. Yo, ya os digo, yo espero que Nemo se motive mucho. Ahora mismo eh, ambos están luchando por, la, por mantenerse en la liga. Y el combate siguiente, el que gane, seguirá luchando para mantenerse en la liga. O sea, eh, ahora mismo ya la máxima posición que pueden alcanzar estos jugadores es sexto en la liga, pero tampoco es... Que bueno, sea es posible. conservar la liga sin jugarse el descenso contra alguien que suba, ¿no? Exactamente. Muy bien, ahí ahora es Tan quien está aprovechando la... Uy... Tiene una hitbox un poco una un poco extraña, man, es posible que el fallo este a saber por qué, por qué lo ha cometido, pero no, no sea de extrañar que, que sea por ese motivo. Y muy lo que bien, podrías bueno. explicar para la gente que quizá no, no sepa tanto del Blood o que no conozcan bien el juego, que es que hacen exactamente las marcas esas que te deja la Trael, ¿no? Sí, es verdad. Eh, bueno, pero mientras que por pues un sí. lado. Pasa... Sí, sí, la marranada casi funciona, pero. Mirad, sí, ¿no? sí. Por un lado vemos que Amane tiene que cargar el taladro. El taladro, como os ha, ya lo habéis podido ver, chipea. El taladro es una mecánica en, en este juego que chipea literal al oponente. O sea, cuando tiene nivel 3, eh, aunque cubras, te quita un montón de vida. Es una barbaridad lo que, lo que chipea. Y también. Sí. ¡Uh, lo, lo castiga, eh! ¿Le, le, da? Le, da. Sí, sí. le da, le da. Y mientras que. ¡Uh, qué buena! Pues mientras que el Arrael, el drive que tiene, te coloca como unas debilidades, media, bueno, alta o baja, que luego esos movimientos os puede, cuando estás débil en ese, en esa posición, tiene unos movimientos que es para petarlos y provoca directamente un, un estado parecido a un counter hit sin ser counter hit, a un estado eh, específico de sus especiales cuando revienta esa debilidad, esa marca, que es lo que va a buscar. Normalmente vais a ver a Arrael que cuando te entra, primero te coloca la marca. Y después va a petar esa marca para, para destrozarte. Y a, ahora veréis como. Oh, ha fallado el combo. Si no hubieseis visto cómo termina. Y aquí como le caza con el Shoryu, muy bien. Se nota que Dan juega muy cómodo contra Nemo. Se nota que es un jugador da, que.. El Burst no sí, tira Burst. burst. <risa> eh, le castiga, Me da... eh, eh, ha dado. Muy buena, sí señor. 1-1. Pues 1-1. Yo no me lo esperaba como había empezado el primer round. Pensaba que que él iba a ganar fácil Nemo, pero bueno, hemos visto que no, no va no, a ser la, tan fácil. Remontado. Es que aparte, eh, una, una cosa chunguilla de la Mane, eh, que es una de las cosas que más más complicadas, más complicadas parecen de personaje, es que él, con la tela que te pega, lo que pega no es la tela, es el final, el, el nudo, por decirlo de alguna forma. Hmm. Toda tela que él lanza, eso no te pega, eso te pega con, es, con ese nudo. Entonces, eh, Arrael, que además se mueve de esta forma con los dashes y tal. Si esquiva el nudo, se puede acercar una bu muy buena forma. Es, lo, realmente, aunque Arrael tenga que, que jugar un poco a huir de las telas de, de Amane. Para Amane es difícil cazar a un personaje como Arrael que no para de, de moverse con teleports. Sí, además que el Sorio que tiene es como muy. Tiene mucho rango, ¿no? Así en diagonal y luego hacia abajo. Sí, sí, sí, Y sí. vemos como el único golpe que no tiene teleport, Que se lanza a saco, 236A, como se lanza corriendo. Mira, ya tiene la, la. Bueno, el taladro 3. También vigila porque el taladro, como lo veis, va bajando si no lo usas, pero si te pasas, lo petas. Y aquí eh, jugar con esta exactitud de mantener el, el taladro nivel 3 o saber jugar al, al 2 hasta tener el 3 es un poco complicado. Todo. Mira, ahora lo tenía muy bajo y lo ha aprovechado. Mirad el daño de un roce. Lo va, lo va a matar, lo va a matar. ¡Uh! ¡Oh! Ha rodado y lo caza. Muy buena. Es una chulada, eh. La mane... A mí la Mane de los... Cuando sacaron a Mane bullet y a Rael... Me chicló, el que me, más me es Fuea. Es bonito de ver porque es bastante estético cómo se mueve, cómo te pilla con las telas y. Sí, baila. Y es como un bailecito, sí. Sí. Es muy chulo. Muy bien, ahora la potencia de Arrael. Primera marca, vamos a ver si la va a decidir tetar. Va por abajo, la tiene arriba la marca, lo ves si tiene una flecha hacia arriba. Vale, combo, lo tendría lo alar, no, se tendría que alargar para, para que te vaya la debilidad, para que desaparezca, pero bueno, están bastante rato en juego, ¿eh? la, las marcas, ya lo veis. Y vamos a ver si se la juega con un. para petar. Ya está, ha desaparecido la marca. Uh, ese shortrim no, no, oh, no puedes hacer esas. cosas contra. Contra Mane, que te caza, te caza, te caza de lejos. O sea, y ya lo, mata, lo va eh. a matar. Sí, sí, sí, míralo. Y venga. Cómo mola, es que encima, eh. cuando tiene el taladro nivel 3, ya sea en combo o en chip, es que te quita una burrada. Es súper estético, eh. Es súper estético, el personaje el... A ver, el chat, yo creo que también... ¿Qué? ¿Cuál... ¿Os gusta el Amane, chicos, el chat, o qué? Gente del chat, chicos, es muy... Gente... Seguro que hay más de uno que acaba de descubrir que, que, que es chico, el Amane. Sí, eso también es verdad. Que suele pasar, ¿no? Que, la Creo gente que lo... Lo Esto lo debo haber hecho de forma inconsciente, ¿sabes? Porque mucha gente dice, la amane, no, es el amane, es un, es un chico. Mucha gente dice, la amane, y no, y están equivocados. Es el amanerado. No, hombre, córtate un poco. <risa> no, es así. A ver, no es nada malo, el, es córrate, así. Córtate un poco. <risa> Y venga. Ahí. Muy bien. Qué bueno claro. acá. Lo ha cazado con un poke. Mirad cómo lo atrae. Y lo tigra justo... Mm, a ver si hacía la... A ver qué hacía. Oh, muy bien, ¿eh? Vemos ahora que Nemo está mejor que las otras dos jornadas sin duda lo va a castigar con un 13 a ver este combo pues se lo tiene estudiado eh le sí, <ríe> hace el setup estima. aquí muy bien. Uy, bueno, ah, muy bien. has quedado muy bien qué lástima que no la haya cancelado con el proyectil dan qué lástima sí porque cuando haces eso tienes luego un proyectil bastante bueno sí lo, pero es que aparte lo puedes cancelar directamente Sí, Rapid, muy bien. Muy, muy buena decisión. Esperar a tirar el, el burst en el momento en que te pit, te pete a debilidad. Una de las mejores. Por más los curses a Rael es como mejor te va a entrar ese personaje. Fresa, quinto, combo. ¡Eh! Marrano. Si buscaba... no puede va a salir bien la cosa? No. Deja de bien a Nemo. A Nemo no ni online le vas a pillar con un throw lila, ¿eh? No, no creo. La verdad es que a todos, mucha gente lo debe estar pensando, todos nos ha sorprendido que Nemo esté eh, tan abajo en la liga. Bueno, y no, no, bueno, también ver, hay que qué. tener en cuenta con quién está jugando, la, la, la propuesta que se puso él. Y bueno, supongo Él que... Se lo tomó como un reto, como una especie de entrenamiento también. Y sí. bueno, ya ha visto que está un poco en las últimas. Va por su segundo mejor personaje. Y sí. al Bank no no creo ni que lo hubiese sacado aunque, aunque le haga falta. No, aunque esté a punto de Vamos a ver castiga, Castigo Tocho con 13 otra vez. A ver, ¿cómo es chungo eso? Este? Y Burst, muy bien, esperado, porque puede hacerte muchas rutas anti-burst. Pero aquí... Vemos que directamente se ha comido el Champ 6D. Se, está, se estaba regalando, sí. Sí, sí, se estaba regalando. Sin duda. No me cabe ninguna duda. No me cabe ninguna duda, chicos. Se estaba regalando con el Cal, ¿quieres decir? Sí. Bueno, yo veo como una motivación, ¿no? Para... Para ver si con un personaje sí, sí, por supuesto. complicado y difícil que, que le mola, porque no es la primera vez que, que lo intenta con el Cal, ya había jugado con él en el CP. Por supuesto, lo que pasa es que cuando una motivación se convierte en una pesadilla casi... Es más una frustración que otra cosa. Sí, exacto. Al final, las cosas como son, estamos jugando en una época online en un juego que pff, salió... Eh, es de PlayStation 3, siempre lo diré, y, y el Code no era una preferencia en ese entonces tampoco... Entonces es que... y, y aparte el juego es demasiado exacto como para... bueno, para a, apostar por un mal netcode, ¿no? Venga, a ver... Eh, buen bur porque bueno. no... Bien hecho, sí señor... Va a Correcto. cargar el taladro aquí también, ¿no? Sí. ¿No? Oh no, le ha Oh, muy buena eh, Dan, sí señor. Eso eh, le, le han puesto esto, el Ventai Magic de, de Dragon Ball. Sí. Y eso es muy bueno, eso es, es muy es lo mejor que le pudieron dar a este personaje. Lo usa mucho para cuando termina los combos en la distancia que te deja exacta, te tira para Oki. Sí. Y si eso te entra en counter, ojo, eh, que El daño que saca es bruto, bruto, bruto. Está muy bien, eso está muy bien. No sabéis cuándo va a terminar la, la presión de mano. Y depende que de, de quién eres, no me puedes castigar después. A ver, a ver... Bien, cómo se va moviendo. Recordemos que además tiene un, un especial en el aire que lo puede usar como, como un dash adicional. Un... Es eso que va flotando, ¿no? Que sí. parece la Mary Poppins un poco. Sí, es un especial cancelable. Y a que lo está, está jugando un poco, está jugando con los recas, a ver cuándo le tocaba, cuándo no. O sea, sin sin Instant Block, eh, Bueno, ya con Instant Block es difícil. Otra vez el intento. También... Eh, uf, te diría que no es mala estrategia, pero contra Mane sí que es una mala estrategia, una presa lila, sabiendo que se va a librar de ellas. Porque es es que, que a Mane tiene muy bueno air-to-air. Porque te pilla y siempre te baja con el combo y te puede hacer setup de la, del taladro. Con la, en este matchup, la distancia que te deja al librarte de la presa aérea, siempre puede hacer el especial cancelable, eh, digo, el especial dash, hacia atrás. Puede hacer eso, eh, esto, la Mary Poppins, que tú le has dicho antes, pues hacia atrás. Y te va a poder, te da le estás dando el neutro con un C suyo. Entonces es que lo, lo tiene difícil. Normalmente, mira como digo que no, no son bonitas de ver ni es, ni es ético una presa lila normalmente en esas situaciones hay algunas veces que en algunos matchups que sí, que está bien hacerlo pero en este, uh, lo ha absorbido Mira. le da, muy bien, muy bien muy bien, se... ole qué lectura, qué buena ojo se había cargado en el último hit, seguro casi? que ha pulsado el burst y no ha salido a tiempo seguro, seguro, seguro, seguro lástima! Lo no, tenía... Justo en el último, penúltimo hit se le había cargado y... y durante no el tiempo. El, tiempo ¿eh? Durante el golpe le ha, ha pasado eso. Pues... Nemo que lo tiene bastante encarado, ¿eh? Ya no parece que vaya a haber sorpresa de momento. Para mí ah. era favorito Nemo. Sobre todo jugando con Amane. Yo creo que no estaría aquí si hubiera jugado más... En los otros matches de la liga, al menos uno lo habría ganado, creo. Yo me... Yo lo ponía top 3. Seguro, ¿eh? Seguro. Mm. A ver, a ver. <ríe> Están motivando aquí a Dan. A ver, recorremos que Dan... Eh... Bueno, lo que, o sea que mucha gente algunos son un poco crueles creo que por el chat nadie lo ha sido pues recordemos que, que Dan eh, en ningún momento tiene la experiencia en Black Blue que tienen los demás de, de la vida oh, si sí. sí, Dan yo no lo conocía desde una Porque... quedada que se hizo en donde se hacían antes los ADFT sí. sabes que se hizo una quedada hace como año, año y medio o algo así vino, vino Assistant Battles Sí, bueno, pues yo lo conocí entonces y, y ya hacía un par de años que había salido Central Fiction o, o así. Sí. entonces yo creo que hay que, eh, hay que abrazar primero el hecho de que si lo, si lo he seccionado en la vida por algo, eh, quizás él se ve, sabía que el resultado podría estar, podría estar bajo... Pero, joder, que yo creo que... Pero bueno, ya yo... es un mérito estar allí, que, él esté, que esté él allí y no yo, por ejemplo. ¿sabes? Exactamente. O sea, esto quiero que la gente lo tenga claro, que si lo hay seleccionado es por méritos propios. O sea, claramente, no que no se arrepienta de nada, de nada, pero de nada. Y bueno, ahora que va a venir el pero... Style, dudo que vaya a jugar otra vez, pero... <risa> Bueno, ya veremos cómo queda, porque si va tan bien como parece el online, a ver si como, como, sí. cómo afecta eso, no solo al Blood, sino a muchos otros juegos. Porque yo veo mucha gente que está al Dragon Ball que quizá no toca durante una buena temporada, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues bueno, aquí vemos, a ver... A ver, los golpes, muy bien. Vamos al cruzado ahora. Ojo que esto le va a dar, le puede ya, el siguiente mix-up le va a dar a Victoria a Nemo. Sí, La gente está flipando con, tala, con el taladromane y muy bien Nemo, pues Nemo por, que... fin demostrando, por fin demostrando lo que tenía que demostrar, por fin hemos visto al Nemo bailar, no es tarde aún, espero que siga bailando mucho. Y, y bueno, tenemos el primer resultado de hoy. Tenemos el primer resultado de hoy. Hola, gente. <ríe> muy bien, muy bien, muy bien. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues ahora tocaría Kevin versus Frank Bottle. Que ¿Vale? si, oh. A la a, que si quieren ya pueden ir entrando, a la que ellos salgan de, de la sala. Sí. Sí, Kevin sí. de Win Before You Begin. Hasta a ti te cuesta, ¿eh? Sí, bueno, <risas> Bip, básicamente, Además, es que yo no sé pronunciar muy bien el inglés, soy un poco un indio en ese sentido. <Risas> y... Pero bueno, bueno, es Makoto versus Tagger, ¿no? O Setiara a la S, el Frank. Yo creo que va a jugar con Tagger. Yo creo que va a jugar con Tagger. Vamos a ver un Makoto Tagger seguramente. Y por otro lado, decir que los dos combates que vienen ahora son los dos del medio, los que se juegan, ser de los cuatro que van a jugar la parte de arriba o los que van a jugar para la parte de abajo. Entonces los de arriba, los que yo no me, eh, llamo los de arriba, los que solo tienen una derrota, son los que pueden aún optar por la victoria del torneo. Mientras que los de abajo están luchando para no entrar en descenso. Así que ahora mismo, esta es la última, bueno, junto con la siguiente, es la última partida de, de, del centro, del centro donde decide los dos grupos, el de arriba o el de abajo. Venga, a ver. Sí, tendremos que poner un. Tendremos que. Lo, lo ha puesto o lo, lo, ha, lo ha clavado. Que no nos venga otro jugador del Yori allí que quiera jugar. Sí, bueno, es estar un poco atentos, pero. Ah, da igual. Si para cambiarlo tendría que crear una sala nueva y. El mexicano ha sido increíble, ha sido, ha sido brutal. A ver. No, no, no, no, no te hemos puesto, Rico, para que se vea. No pasa nada, lo vamos a seguir así, si no vamos a echarlo. Y ya está. ¿Te he pasado el clip, Musa, para que vayas subiendo a Twitter si quieres? Y venga, a ver, a ver, a ver. Que entre Frank Botel al coliseo. Este esto es un clásico, eh. Esto es, esto de, sí, el, hombre, es, es de. es un clásico del Fuá, sobre todo. Si te digo la verdad. Yo eh, iba a hacer mano negra, pero no he querido, para enfrentar a Spinete con Frank y a Guerrido con Keva, ¿vale? Podría haber salido esto, era random aquí, pero el challenge no lo quiso y yo no toqué nada. Pensé que como, como el formato está hecho para que vaya saliendo, vaya saliendo y es un sistema suizo, la gracia es confiar en el random y a ver qué ocurre en el siguiente, así que a ver... Yo tengo pero bueno, que Kevin, a punto, Kevin, a, Kevin y Espinete no ya jugaron la primera jornada. Sí, pero eso, que Espinete fuera el que jugase contra Frank. Ah, vale, vale, perdón, me he liado. Sí. Es culpa mía sí, sí, sí. Eh, de mi retraso aumentado. Sí. Kevin y puede pasar, puede pasar. Si ambos ganan, ambos pierden. Eso puede pasar sí, igualmente. Sí. Sería el único combate que se repetiría en el caso de que, de que ocurriese bueno, eh, repetirse a corto plazo. En caso de que los dos tengan el mismo resultado A ver Sí, 5-1 para Nemo Ha ganado con Namané pues em No sé si lo has pues visto, Blau Pues empiezan ya El segundo jugador de VIP Contra el segundo de TF <ríe> Otra vez, o eh. un VIP ojo, contra Tengo Ojo, que se va con la FIO. ¿Qué dices? Al menos... La... A menos es Sí, sí. O es, es... Bueno, tiene mejor matchup, ¿eh? Tiene mejor... No, lo eh, que pasa... Es de la... La sabe llevar, ¿eh? No es que sea sí, sí, sí, sí. su muñequeo principal. Obviamente es la Makoto. Lo, la hace que que matchup, sí. más. Está, lo hace por matchup. Lo hace por matchup. Es claro. que Makoto es... Lo tiene muy chungo contra Tagger Porque es un personaje que se tiene que acercar. Y Tagger cuando más cerca esté, mejor para él. Claro, así si que puede zonear. Lo que pasa es que, bueno, recordemos que, que con Makoto Kevin es capaz de hacerte cualquier tipo sí, sí. Puede suplir esa negatividad del matchup por, por lo que sabe jugar con el personaje, ¿no? Pero sí. yo creo que va a probar ese primer combate, quizá dos, y si no lo va bien, él se va a volver a... Ganar lo puede todo. permitir. Pues mira, mira, mira, empieza directo. ¡Ojo! ¡Ojo! Y que a ver, cuatro. que ha tenido una. Ha uh. tenido una semana para estudiarse también el matchup. Que quizá sí. ha estado practicando con ella. A ver, cruza. Activa. Vamos a ver qué va a ocurrir. Activado. También es muy bueno para Izayoi activar de esta forma. Por todo que gana de. De pasiva. Y a ver. Lo tiene lo Tagger lo puede llegar a pasar muy mal, ¿eh? Contra Izayoi. Lo que pasa es que, bueno, mientras se, vaya, mientras se vaya entrando con Ash. ¿Mm? <ríe> Mientras se vaya entrando con dos veces el champa, ah. Tagger no lo va a notar mucho. Es que y... Tagger ahora está un coman grab de ganar el, el round. Sí. Un super. A ver, a ver. Muy bien. Le ha entrado... Se, va a... ¿Se puede ir. Porque tenía ¿Pati al burst? No. no. Admite... ¡Oh! Uh. Mira que había decidido asumir el daño. Muy bien. Y... Muy bien. Eso la le carga deficiente. gratis la, las magatamas a la Izayoi, que es lo que le da lo, lo peligroso que es el personaje, básicamente. Está fatal eso. ¿Lo puede matar? ¿Lo puede sí. matar? ¡Uf! Sí, sí, doble super. Y continúa. Pero Ay. qué poco ha quitado eso. Yeah. Y le da el boloncho. Tienes que girar los bolonchos, Kevin. se ha quitado muy poco, ¿no? El segundo super. Yeah, sí, sí, sí, sí. Es que mucho el daño ahí, supongo. Más decisión aquí. Ahí un shorriu. Shorriu. Y a ver. Uff. Lo tiene ahora un poco jodido. Vamos a ver otro short. No, ha cargado. Eso es anti-short. También, así que. Muy bien por parte de Frank. Te pongo a un lado, te tiro para el otro, te vuelvo a magnetizar. No, te entro por abajo y si no tiras burst, te mato. Vale. Va, lo bien. tiene muy complicado. Se ha, tirado la, se ha tirado a la mano. <ríe> <ríe> Ven aquí. <ríe> Directo, literal. ¡Ven aquí! Vale, pues primera partida por el jugador de Tengu. Vamos a ver... Pues... ¿Se va a pasar a Makoto o qué? Yo creo que sí. Yo creo que... La diferencia... Eh, Bastante de notable A un ¿no? sub, por mucho que tenga Por mucho que tenga mejor matchup Creo que no puede asumir eh, ¿Has ganado Frank? Una, van 1-0 Aquí vemos a Makoto Sí Es que a ver, eh, Kevin Aunque trastea con otros personajes eh, tiene, Hay demasiada diferencia Entre eh, cómo es de, bueno, con la Makoto que con el resto Sí. Quizás, es que esto hay que saberlo Sopesar mucho, sobre todo en este juego que que la, la curvatura de aprendizaje de, de saber con personajes es muy alta. Es ser un 10 con Macoton que tenga mal matchup, o ser un 6 con Izayoi teniendo buen matchup, que es mejor. Entonces está clarísimo, ¿no? O a sea que se arriesga más porque es un personaje que vive de estar cerca, de. Oh. de esos oh, que se hace con, uh, uh, con uh, lo, el teleport uh, del Kirin ¿no? Sí. sí. A ver, muy bien. Sí, literal, ese... Kirillin le, le pusieron lo de Amakoto. Ahora es bajo... Uh, la final la ha pillado, eh. A ver... ¿Cómo, cómo ha convertido ese Jambe en combo, eh? O sea, ¿cómo lo ha hecho, eh? Yamde para atrás. Lo ha tra... Qué chulo, eh. Porque ahora el que pierda de aquí es el que jugará contra Nemo. Aún no. Es, luego, Nemo, ten, ¿la semana que viene juega, por ejemplo? Sí. Nemo jugará. Ah, vale, sí. Me lo has explicado antes, sí. Es el que, que hay alguien que tendrá que hacer dos, dos sí, matches. Hay dos que tendrán que hacer los combates, este Winners y este Los. Hay dos personas. Uy, se, y... se le va ya, eh. Se le va, se le va. Uf, no, quizá... sé, pues no sé qué ha sido peor, eh. El re... <risa> Tom, diría eh, peor el remedio que la enfermedad. <risa> Madre mía, cómo se las saben ventilado las dos. El tagger. bim bam! Grab y grab. ¡Se acabó! Es que lo tiene muy complicado porque es eso. Te tienes que estar tan cerca que el tagger te pilla un command grab y... Musashi, ¿tienes el mando cerca? ¿Tienes el mando cerca? Cuando terminan los combates, el espectador también le tiene que dar para que se salte rápido el... Porque si no se queda todo el rato. Os lo digo, más que nada a todos el chat por si no lo sabíais. Si os quedáis espectando, también le tenéis que dar vosotros. Y. 0-2. Que si no se queda allí, ya está. No pasa nada. Yo creo que ya va a ir hasta el final con Makoto, si no ha vuelto a cambiar. Sí, yo y creo que un ya. Poco más suerte, si le pillan... A ver, es que Kevin le tiene que pillar. Un par de buenos combos y se puede llevar un round tranquilamente, dos, tres combos. Bueno, es el Tiger, más tres que, que dos, pero... Más que dos, cuatro, más que tres, ¿no? Sí, también, ¿no? Pero, pero eh, lo que decíamos el otro día del Astral, es, en este matchup es claramente una cosa muy a favor de la, de la Makoto, que si llegas a poder hacerle el Astral al Tiger, es un combo de 4.000 que no quitarías de otra forma. por ejemplo... Sin duda. Y ya tiene magnetizada. Hostia, ese 13, Muy bueno. Y ahora con un 2A. Pero bueno, vamos a ver la ruta que se saca Kevin. Y otra Buenos vez delante Aéreo. Muy bien. Combo. Lo tira. Lo sigue. Y termina con Shoryu Vamos a ver, Castiga Opción. Bueno, no ha, ni, no ha hecho ni falta. Sabía que iba a respetar. Y a ver. ¡Oh! Al final le ha dejado Ahí. hueco. Ese, ese hueco que no se puede dejar contra este personaje. Y uh, el codazo, el anti-antiaéreos. Muy bien, ese 3T para. Uh, lo había tocado. Sí. Podría haber intentado un rápido, pero creo que el juego no le, no le hubiese. No, dejado. no, creo que. Creo que, te creo que, salido... que ha, pegado, ha pegado a los rayos, básicamente. No, a ver, no, no, no, no, lo, hubiese, no, no lo hubiese dejado, creo. Y vamos a ver el combo. Bueno, Hostia, sea, es... no, pero córtate, Kevin. Bueno, tenía burst, se lo podía jugar una vez. Hombre, yo creo que Makoto, sobre todo en este matchup, en ese match, si quiere ganar Kevin, nos tiene que demostrar cómo optimiza el daño de starter into overdrive. ¿eh? Nos, no, nos pero, tiene que demostrar. Pero que va a ser eh. que no, eh. <risas> va a ser que no, eh. ¡Uf! No había adivinado, eh. Eso es antibajos, no había adivinado ¡Uy! El boloncho, cómo le está, se va, está ¿no? dando... ¡Uy! El boloncho de, de Tagger ¿cómo, ¿Cómo está probando reversa? reversa Al final se ha lanzado a sus brazos Y 3-0 por parte de Frank Lo veo muy complicado, ¿eh? No sé qué tiene que hacer Kevin, si volverse la Joy o con fíjate, a hacer algo muy chulo. Fíjate cómo se acerca y ¡pam! ¡pam! Se está lanzando a los brazos de Tagger son amiguitos, y quiere un abrazo. Y Porque que... tampoco le vale la, la pelota esa que tiene Makoto. No sirve para zonear. Es que es muy... Podría intentarlo, pero... Eh. <risa> Vemos el mensaje. <risa> el mensaje último de aquí que sale. Venga. Me se ha vuelto a la hoy Bien, ver, bien, el, hábitos, ha, ha sido el combate más igualado Al menos el primer round ha estado bastante, bastante igualado o sea, Lo ha tenido, yo contenido. creo que si hubiera optimizado ese combo lo mataba Pero ha ido a asegurar, pensaba que mataría Pero no... Y es una lástima una porque red... mira Mira que el... Mira que... Eh, nos... Fue espectacular cómo jugó la anterior... Bueno, la anterior partida contra Dan, la semana pasada, Kevin con Makoto, fue espectacular. A ver si me puedo descargarle el, el bow, porque estamos teniendo problemas para descargar esa, esa jornada. Pero cuando la tenga, yo creo que fue el combate, bueno, fue el personaje estrella de la jornada, la Makoto de, de Kevin. Pero vemos, estamos viendo cómo es que ha tenido incluso, se está planteando, bueno, no es que se está planteando, es que lo está haciendo, está jugando Uy, con no. un show porque no puede, no puede, no puede... Eh, contra el, el tagger de Frank Botella, no puede. Y estamos con un personaje ahora mismo volador. Y aquí tenemos que, si le sale bien a Frank, el reset. ¡Uh! Suerte que ha volado, pero lo ha pillado abajo. Si no te pilla arriba, te pilla abajo. <risas> Madre mía. Y vamos a ver. Y... A ver, a ver, a ver. ¡Oh, le ha entrado con el, con el Fatal! ¡Qué lástima! Tenía que convertir... Tiene cuatro perlas... Seis ya... Siete, perdona. Ocho... Vamos a ver que... Ya está. Se va a poner en el modo... En el modo de a ver si me pillas. Combos... Y muy buena, muy buen intento, sí señor. ¡Uy, uy, uy, uy, uy, uy! uy, uy, uy. Bueno, pero... Ha petado la bola, pero... Ojito, ahora... Tienes muchas formas de escapar. A ver... Y... ¡No! La no, ha pillado justo cuando ha tocado al suelo. Solo hacía falta mantener un poco. ¿Vas a levantarse con super? No, overdrive, overdrive. ¿Qué aquí? vas a hacer? No. <risa> <risa> está en su mente, está en su cabeza, tío. El jugador de Como tren. dice Sarin, os... le tiene que pagar al alquiler porque está viviendo en su cabeza, tío. Sí, está, está en su mente, tío. Lo, lo está viendo todo, lo está viendo todo. ¿Cómo lo tiene? ¿Qué va a hacer? Yo me quedaría con Isayoi. Lo hace, lo hace. Sí, sí. Entonces, con Uf. Makoto lo he visto muy perdido igualmente. Tía, eso sí que no nos lo esperábamos, ¿eh? Uf. Igual, eh, Kevin a veces también se pillaba al Ibiki. Quizá no lo tiene suficiente entrenado, pero igual sería... No, pero por... Por pues sí, a ver, yo creo que también sería una buena decisión, pero por la forma de enfocar el matchup no cambia mucho la.. no, la no le cambia mucho la, el, el problema, porque lo que está teniendo es un problema de enfoque. Sí, problema, es, un, es más mental y de.. que está viendo que no va, no puede hacer nada y. Es un problema de enfoque más que el personaje ahora mismo. Entonces para jugar al Ibiki igual de Reston que va a jugar con la con la Makoto.. Mejor sí. y a jugar un poco a, a, a ver si me pillas El problema es que le está pillando El problema es que no está mirando la barra de, de magnetismo eh, No está adivinando ninguno de sus mix-ups Entonces, el problema es este A ver... ¡No! Pensaba que era el 5-C, es posible, ¿eh? Yo, se, se, se parece mucho, aunque se ve. Era un daño el... asumible, ¿eh? Era la de 2000, no era con el Active Flow A ver, a ver... Uh, no tiene no tiene bola ahora y ahí oh justo se la cargaba ahí el Burst en el ulti, cuando le iba a hacer el combo Y bueno se le va Tiene y bola, va tiene bola, la va a tirar, la va a tirar ¡Ay, ay, ay! ay uh. Le vas va un a grap, eh, básicamente. Ahora es suyo, ahora, ahora no tenga, bueno. ¡Ay! Como le hubiese hecho el grab aquí, se le acababa, eh. La, y diría la... que es el primer round de todo el set que le gana. No, con Izayuda antes ha estado punto. Ha estado a punto, pero no la ha ganado. Pero el rom ¿Ni un no pero el rom, creo que el round sí. El primer round, creo que sí. Que bueno, bueno. Vale. Quizás se no, me ha no ido sé, no, un poco. No, no sé, no. No recuerdo, no recuerdo. <ríe> pero.. Ahora, ahora, ahora. Venga. Pues tiene perlas. Córtate un poco. Tú quieres cortar un poco más contra ese muñeco. Tiene bola, tiene bola. Bueno, no me va a escuchar. Eh... <ríe> sí. no, igual está con el stream ahí puesto, eh. Os lo digo con los. Muy buena, sí señor. Tiene que, esa partida que que ya no tiene. Esa partida que estinó no, la Lía se la puede llevar Kevin con tranquilidad. Hay que ir con tranquilidad. Carga, muy bien. No te la juegues. Ojo. A ver qué va a ocurrir. ¿Qué va a hacer? Y. Te... ¡Ojo! La presa aérea. La presa aérea. Jodido, porque si le saltas y él ha activado el overdrive, te viene el aire. Pues, te agarra. Es, es prácticamente un 50-50, porque el, si adivina que saltas, te pilla con lo que haga sigue hacia arriba, y Aspen si te quedas 50 -50, al suelo, te puedes comer el command Grappa al suelo. Sí, con 50-50 lo ha hecho para, para ver qué era, o sea, un, ya estaba en el aire, ya era, ya era ¿Sí? secado. ¿Pero no le daba tiempo a hacer el teleport que se pone detrás y eso? Esa es mi gran duda, creo que tal como estaba la cosa, no, creo que no podía. Pero esa es mi gran duda de si hubiese podido se lo tira, le ha, le ha sí, salido sí. bien. En hecho. Y está un grab. Uy, uy, uy. se <risa> este va, se va. No, tiene no, tiene, tiene va. word drive, eh. Rapid, uh, uh. oh, venga, Kevin. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Uy. lo puede matar ¿Sí, no, no. no tiene bola, tiene bola. Va, va, va, no, hostia, puta. ¡Tiene la bola, Vigila! ¡Oh, ¡No! ¡Le vale, ha con el auto-armor! <risas> auto ¡Le ha dado con el auto-armor! Y Pues 5-0, sí, botella... pero bueno, ha estado bien, ha estado bien. Al final ha dado un poco más de guerra. Botella que creo que fue... Uh, bueno, que la única que perdió fue contra Oniro. ¿Es posible? Sí, fue contra Oniro. La, la segunda, creo, además, en la segunda jornada. Así que es el primero que va por la parte de arriba para poder llegar a llevarse al torneo, o sea, aún tiene esa posibilidad, y ahora vamos a ver el tercer set, el que Spignette gane versus aguerrido que vayan sí. entrando, si, cuando puedan, el que gane de este set luchará contra Frank Botella y el que pierde contra Kebab eh... de ninguno los Frientes. dos son los dos son free agents es... no, sí, perdona, perdona, perdona Esma, Esma, Esma, Espinete es Esma, sí. Eso... Mira, Sharin, está por aquí el chat. Pues lo habrá pasado bien, se ha visto jugar al, al Frambote ahora. Lo ha pasado pipa, el, el que se lo ha pasado pipa ha sido el... El Tiger. Bueno, a ver... A ver, ese tercer combate va a ser... va a ser interesante. Ese... Que va contra... Bueno, digo, porque va. Spinete contra Guerrido. Sé que Spinete le tiene ganas. No lo he visto nunca. Este combate yo no lo he visto nunca en stream. Sé que ha ocurrido mucho. Sé que ocurre muy a menudo en, en el Discord. Eh, sé que se tienen ganas. Bueno, sé que Spinete le tiene muchas ganas a Guerrido. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, y a ver qué nos saca Guerrido hoy. Porque... Ahí. Él pone el random y, lo, y lo que salga. Yo te voy a decir otra cosa. A ver quién nos saca Spinete. Sí, es verdad, porque tenía un match preparado, ¿no? Para este combate, pero, especialmente. Tiene el match preparado, sí, sí, sí. Exactamente. ¿Nos sacará el perro? Yo, no lo sé. Depende de quién se elija. pero yo creo que sí, ¿eh? que Directamente. Bueno, lo, no, ya no, lo sacó. Se, se, se enfrentaron en el torneo del jueves pasado, ¿no? Y sí, lo sacó. sí, sí. Y lo sacó. Y yo creo que lo va a volver a hacer, ¿eh? No le fue mal. No le fue nada mal. Yo creo que lo va a volver a hacer. Mira cómo está esperando. Y eh, ahora, de Spinete. Sí, lo, lo he visto que lo han dicho. Y me suena mucho. Me, me suena este Nick. <ríe> Nijondota. Dice que nos está mirando desde Japón. Ahora es cuando te íbamos a decir, ponichiwa. <ríe> Venga. Yo creo que sí, ¿eh? que nos va a sorprender. Yo creo que nos va a sorprender. ¿Y hasta aquí? Véalo. Mirad. Bueno, de momento de aguerrido hemos visto con la Subaki, lo hemos visto con Naoto. Sí, eh, pero un en la poco liga... ¿Con Naoto En la liga lo hemos visto solo, solo, solo, solo. Con solo Subaki. Subaki. Vamos a ver qué, qué ocurre hoy. Sabiendo lo que hay en juego, hoy esta partida tiene en juego poder optar a ganar el torneo. Eh, el torneo O irte por aparte de abajo Así que Ojo que puede ser un bait ¿eh? Espinete se ha elegido a es Contra Subague Bien, bien, bien Vamos a ver bueno, Igual si empieza con la es Pero saca el perro luego ¿no? Si y... le va un poco mal A ver, ¿quién opta para el top 4? O para más abajo Vamos a ver. Vale, pues empieza el combate. Se alejan. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Primer sorrio sí, claro. en la boca. <ríe> no se lo ha pensado, eh. Sin barra ni nada. Venga, te tiro un Shorio en la boca. Me toca muy bien cómo va presionando el Cres para seguir Para tener siguiendo la presión. Bien, es overhead. Muy bien, como se ha escapado ahora Girrido, en le entra con el antiaéreo, con billo básico, bueno, no, no ha intentado el básico, pero ha fallado allí. Mm, podría, spinete, podría haber seguido aquí el qué lástima. Eso no, aún me cuesta diferenciar cuando es OBZ y bajo, porque es, la animación se parece mucho. Sí, pero la velocidad ha aumentado mucho, el 6B, el 6B ahora es un. le sirve de linker más que de mix Entonces solo por la velocidad, por la velocidad ya sabéis si es el bajo o el alto. ¡Oh! Ha tocado allí el 6A de ese como esquiva los bajos. Y otra vez vamos a tener mix up. Y va tocando tímidamente. Le había entrado. Sigue la presión. Y al final ese D que le está costando las partidas a Spinete. Lo tira eh. Sí, sí. Oh. Super. No. El super no gratis de, de ganarte gratis. Y le toca. Oh, ¡Qué lástima! No se ha atrevido a hacer un anti -aerio, uh. y aquí el segundo anti como lo ha pillado muy bien. Muy, bien. muy buena. El segundo round de esta primera partida, del tercer FT5 de la, jorn de la jornada. Ahí, muy buena conversión. Qué lástima que no ha seguido, pero muy buena. Ese, ese combo es muy chulo. La S algo tiene también es que los combos guapos se ven preciosos. Cómo va moviéndose, cómo va buscándote el Crest. Son estética, esos combos estética. Que no verás Que haga el mestre No Estéticamente estética. No Es que el personaje Ver tiene Con poca cosa Cunde Pero también con Es un personaje De De darle De conseguir Poder Profundizar Bueno mucho. Nada, eh, Realmente un Sí, sí perfecto A saco ¿eh? Venga va Ojo va más Que igualado, igualado más... Creo De lo que pensaba ¿eh? Ojo Que es Es que con S y Subaki, pues, ojo lo que puede pasar. Oh, muy buen intento por parte de Aguerrido. Esto es o sea, martillazo. Bien, ¿eh? Pero el martillazo que le puede. Ahora, hombre. Martillazo, hay mucho, hay, tienen mucho miedo la gente por el, por no confundir, por confundirlo con el de carga. Pero si tú estás atento, cuando tiene carga Subaki, eso no. Porque eso eh, necesita una carga para hacerlo. Puede hacer cuando no, quiera. Puede hacer, puede hacer el normal lo puede hacer el de el de carga el de carga le dejan más 3. pero el normal ¿Y si, si no, ¿y si mal, no tiene es carga que tiene es... vale que no te puede tocar no luego exactamente la gracia está con el de carga que le dejan más 3 con instant bloque sería 0. y te puede pues claro viene el mix up de si te viene un command grab o cualquier cosa no puede hacer que se iba a ir y command grab pero no lo mata no sí, podía hacer nada. Bueno, overdrive no, o algo allí. No podía hacer nada, no podía hacer nada. No digo pa, pa, para matar el Command Grab no, Overdrive, no, no, no se puede, Solo ¿no? No puede hacer rápido no tenía para rápido Muy bien, la primera partida por parte de Aguerrido. Pues este fin de semana, que jugué contra Aguerrido bastante, contra Subaki y. y mm. me, bueno, que cuesta ver, eh, al menos online, ese overhead, porque es, una, es técnica, lo puede hacer cuando quiera. Mm. Y es muy bueno como Overhead. El, sí, sí, el, el, martillazo, bastante bien, ¿eh? el martillazo es el mejor especial que tiene Subaki ahora mismo. Sin duda, ¿eh? O sea, sin no, he, no tengo ninguna duda. Yo que últimamente la estoy pillando bastante, además. Y a ver, este segundo combate. Un segundo, ¿eh? Masorio para evitar el cruce A ver, un momento, eh. Ahora vengo en un segundo. Pues Pinete presionando con la E. La tiene, ah, lo tiene en ah, esquina. A ver si se puede salir. El, el instant overhead con el cancel para seguir el combo. ya y sabe aquí, perdona, ver... nada, ¿eh? Eh, que perdona, eh. Sí, sí, he sí. Ido, sí, sí, sí. Cosa, el 2-2B de Subaki que me he es, es cero. Si no le haces instant block, es cero. Entonces, podría jugarse a un poco más Spinete allí o intentar en stand porque claro, solo es un hit. Es complicadillo, es complicadillo. Y bueno, otro Perfect, eh, Spinete, que parece que si no gana por Perfect, no gana. Bien, sigue, sigue. Sí, sí, es verdad, ¿eh? O es Perfect no gana. Bien, como la presión... Ojo, las Ds, el momento en que intuyan una D, tocan. O sea, eso... Los que están hartos de jugar contra Es, eso lo tienen clarísimo. Intuyen una D y aquí muy bien hecho el hacer el 2-3-6-A con un poco de hueco por si vas a tocar. Ole. Y lo limpillo. veo cómodo ¿eh? ahora en esta partida, espinete. ¿Y, y qué combos más guapos está haciendo espinete, ¿eh? Sí, ¿Qué sí. Más más qué no sabía que, que Es podía hacer eso. <ríe> Problemas es de jugar contra el mestre, ¿eh? También. Mestre, si estás aquí, mira lo que te dicen. Hostia, lo que ha pasado <ríe> aquí. Sí. Lo tiene, lo tiene Spinete, ¿eh? Lo, si no tiene la partida... ¿Cómo? Y bueno, o, bueno tenía short rapid, pero una forma un poco extraña de acabar. Pues bastante contundente este segundo combate para Spinete. Muy bien, sí señor. Muy bien. Bueno, Spinete está pidiendo que tiene que ir a un momento al lavabo. No me extraña, está como debe estar de nervioso, pobre. <risa> guay, guay, ¿eh? que esté tan ajustadísimo. Sí, sí, sí, porque estamos teniendo muchos combates de 5 a 1, 5 a 2 en las dos jornadas. Creo que lo más ajustado fue 5 a 3 de la primera jornada Guerrido contra Thunder, ¿no? Contra Uniro, contra Uniro. Ah, contra Uniro, eso. Y... La más interesante. y no ha habido ahí un 5 a 4 aún, ¿no? Que casi, o sea, <risa> sí. que, que casi me porque os hacen un favor y os dan más tiempo para cenar. Mira, es verdad, se va a calmarse, va, va a, a, a relajarse <risa> ahora mismo. <risa> ¿sí? Va corriendo a, a, a poder tranquilizarte. <risa> Directamente, ¿eh? Tira, como ha pedido... ¡Oh, ¡Esta partida, Dios! <risa> pues, que eh, a ver... Ah, pues ya, ya ha vuelto, ¿eh? Ha rápido, ahí rápido. Si tiene que ir al baño cada victoria, vas a pasar mal, ¿eh? Venga, va. Tercera partida. La estar ojo, eh, que este, esta partida está siendo guapa, guapa, guapa. A ver, se respetan, empiezan a zonear. Bueno, empieza a zonear, perdonad. Combo que le ha salido bien, aguerrido ahora, perfecto. Command Grab, lo más interesante del Command Grab no es el daño, es que ahora tiene tres barras. Ahora sí que da, da miedo los mixups del personaje. Y aquí tenemos, el con 236. Combo. Mmm, bueno, está bien. Poder, en el suelo. Ojo, ojo, que no se va para. Muy buena el mix up. Sí, se hace la guarrada no no esta. Está muy bien. Lo que pasa que bueno, yo creo que podría. Yo te iba a decir, quizá con overdrive, lo puede mandar y tal, pero mira, si puede hacer eso y se, y se ahorra no, que sí, mejor. Y sí, sin sí, overdrive, pero bueno, ha ido a lo. Ha ido a buscar el mixta. Sabía que no se lo iba a cubrir, se ha lucido, ha <ríe> guerrido. Y venga. Muy bien. Overhead. Oh, no ha entrado el, el 12. Lástima. Como da guerrido. Lo tiene bien. Con el golpe de dar comida a las palomas, el 5A. Dar migas, va dando migas. Es el, el golpe de los jubilados, ¿no? <ríe> Hace pip, pip, pip. Y <ríe> sí, bueno, a ver. No tendría que ser Spinete quien fuera a cazarlo. Menos teniendo esta vida. Mira lo que le está ocurriendo. No, se está precipitando ahora. Se está precipitando cuando él es el que tiene la ventaja de, del zoneo. En o sea, tiene la... No, la, se la ¡Oh, lo mata! Sí. Y Astral. Bueno, el nivel unbalestín. Eh, podría tenemos. haber un super normal, ¿no? Y... O un piño. O un piño. Sí, o un piño. Hasta el lo mataba. Porque, o, o el golpe, o seguir el golpe ya está. Porque... Un combo podía ser más largo, pero no, lo ha tenido que hacer así. Tiene que, que quedar que bonito. Así. Venga. Bueno, también le, le, le va a dar tiempo de suspirte para, para ir al baño otra vez. Sí. Ahora lo necesita un poco más, ¿no? Ir, ir, ir al baño y volver. Eh. Claramente. vamos a ver, yo creo que tiene que seguir con él, es. ha enfocado bastante mal este, este combate, lo ha enfocado mal en el momento que ha decidido tirarse él cuando no, cuando lo tenía de punta a punta teniendo el zoneo que tienes eh, es cuando lo ha enfocado mal teniendo la vida, sí, sí. la ventaja, tanta ventaja tanto tiempo hacia por delante y, y Subaki sin cargas o sea, es que lo tenía todo en cara para, para jugar más tranquilo Sí, a tirar proyectiles y que se la juegue el otro Y a jugar como el saga. Y bueno, el Burst, se ha tirado el Burst un 5A de combo Bien, como intenta la presión, está baiteándole el, el tocar y aquí Se ha cubierto muy bien el chance. se ha buscado bien el, el castigo merecido Shoryu y a poner... Ahora, venga, a enfocar Mmm. Barrier, tenía que haber barrier, barrier, ha fallado el combo Y otra vez La presión, ahí Ya ha entrado con el 2B, sí señor Con, bueno, con billo básico ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Y, ¡Y ojo! No se ha creído. Y ahora, vamos a ver, vamos a ver Combo, chulo, ¡oh! ¡Qué lástima! ¡Y ahí! Muy bien baiteado el antiaéreo, sí señor Le tira el active Creo que eso van a ser ¡No! Es el, bueno, 4, es, bueno. ¡Es el de ¡Es el de 4000, 4000, ¿eh? Eh. Se debe de haber activado al momento, no me he fijado, no lo he visto. Se debe de haber activado al momento y le ha entrado con un 236. Desconozco cuál de los cuatro botones, pues tres que puede tirar porque el cuarto es gastando barra. Y vamos a ver si lo enfoca con más calma. Vamos a ver si ahora Esquinete decide enfocarlo con un poco más de calma. En lugar de estar. Se está jugando muchísimo poniendo tantos huecos contra alguien que sabe cómo jugar contra él. Ojo, si Aguerrido jugar, tiene ¿no? algo es que se sabe muy bien lo que es la teoría de los personajes. Se sabe cuándo se venden, cuándo tocar, cuándo... Y se, lo, y se conoce cómo juegan ellos, entonces a la, a la este Spinete se la conoce, se la conoce y mucho. Vamos a ver que no falle el combo. Sí señor. Uy, uh, ese timing es un poco complicado allí. Combillo. No, no lo va a matar pero le va a dejar con el mix-up. Y muy bien visto. Puede, puede, no va a matar. No. Oh, menos si no le sale. No, pero, pero que se quede ahí, ahí. que se quede ahí tirando canes. Uy, ya lo mata. Lo has visto, ¿no? Lo está, sí. enfocando, lo está enfocando bastante mal. Se Una lástima porque a... empezaba muy bien los combates. Parecía que podía estar igualado, pero yo creo que ahora Spinete se está yendo, ¿eh? Yo creo que esa presión de luchar contra Guerrero también lo tiene como, como su némesis de una forma tan tan interiorizada eh, que, que se está poniendo una presión encima que lo quiere reventar de una forma que mira cómo está bueno cómo está eh, gestionando toda la partida. Y raro que yo creo que va a ir full es no se va, no va a sacar el lobo. No está haciendo bien realmente está haciendo bien. Quizá y... ya lo tuvo en el jueves pasado y vio que no le acabo de funcionar y mira. Exacto, es posible. Puede permitirse jugar más al baiteo, más, O sea, más normal. Espaciando mucho más. Muy bien. Oh, muy bien. Por parte de río buenísima. No se, lo, no se creía que iba a entrar. Spinete. Sigue la presión, sigue la presión. Vigila una D, aquí viene. ¡Oh! Vale. Muy bien hecho, 236 no, Se vuelve a lanzar. Ese instant overhead, pero al final se ha comido el A. No quiere asumir el daño ni por un simple A, ¿eh? Y cómo le ha rodado, bien buscado por parte de Spirete, pero no ha entrado. Una lástima. Los mix-ups y muy bien, muy bien. Muy bien. Sí, Lo que pasa es que el de, el de Subaki te, te tira lejos y no le interesa a Subaki que te tire allí. En mid-screen, al menos. Una lástima. Pero bueno. lo puede matar. Uf, tenía que haber tirado rápido. con rápido lo mataba. Y aquí muy bien decidido por parte de Aguerrido. Si desespera... Le quedan unos cuantos combos. Ahí. No tiene cargas. Si Espinete no la lía... Si Espinete no la lía... ¡Hostia! Qué Esa, es, eso sí eso que la lía. ¡Qué rabia le debe estar dando! ¡Qué rabia! Solo ¡Oh! por eso ya me declaro ahora como comentarista que voy a favor de Espinete, eh. Sí, sí, es que allí lo ha hecho con mala leche. No es porque, venga, si te libras me dejas una buena situación igualmente. No, no, ha ido a buscar que sabía que se lo comería. Sí, sí. Oh, qué rabia, tío. O sea, teniendo la ventaja, pudiendo jugar un poco más bonito, aprovecharte de esto online, tío. Pero bueno. Vamos a ver. Entra martillazo. Lo debe tener resquiciado ahora mismo, espinete. Oh, Putada. Muy bien, busca otra vez los mix-ups. El Cres, ese cruce, muy bueno. Sigue tocando. Bueno, sigue presionando. Ojo, que no se. Que no te toque, Spinete. Que no te lance ahora un golpe en medio de los Cres. Te lo estás buscando. Muy bien tocado. Otra vez gastando el bus por un simple. 2... Por un simple 5A. Una ruta un poco. Una ruta que no, no suelo ver. La verdad, no es lo que menos me esperaba ver. ¡Uh! ¡Conterasaule! Eh, ¡No! ¡Al al oh, qué lástima! Va a rascar daño, busca el daño. Muy bueno ese combo, sí señor. Y mixa... Overhead y le da 4. la cuarta partida. Muy cómodo, Aguerrido, ¿eh? Spinete le he visto de más a menos y veo muy complicado que acabe remontando eso, ¿eh? Una lástima sí. porque se veía... El primer combate y el segundo han estado muy, muy emocionantes y luego ya Guerrido ha ido pillando carrerilla y Espinete se ha ido bajando sí. la moral y viendo que no podía hacer nada. Y ya está, como no, como no haga algo ahora, ya, ya está. Sí, sí, sí, tiene que... A ver, eh, hay fe, puede pasar. Bueno, es que yo mi valoración... Es que las derrotas que está teniendo es porque lo está enfocando mal. Se está, precipi está, está precipitando, está, está tomando y, malas decisiones. Y, y, está enfocando mal el matchup, él. Sí, porque al nivel que están jugando ambos. yo aguerrido que, que también, aunque es un jugador de online, básicamente, y que no sé cuánto tiempo lleva jugando al la pero claro, se está, nota... está en su terreno, sí sin duda, pero que se nota que es buen competidor. Sí, mucho. Lo que pasa que es eso que da, da lástima ver cómo muchas de las decisiones, sí, le el... yeah. eso como ya muchas es de las decisiones. Sí. El problema es cómo eh, posiblemente con el nivel que estamos viendo de ambos la partida. No estoy diciendo que tenga uno menos nivel que... que, que no, que, pero que, es que que cuando las cosas le van mal, le cuesta sobreponerse. Y Aguerrido aún sabe girar la... Yo. La ya, ortiga. pero estoy, estoy viendo un, un mal enfoque desde el principio. Y es una lástima porque mira que está jugando bien el personaje, lo está jugando bien, pero el enfoque lo ha puesto mal en, en, el, en el combate. Es una lástima. Y esto es posible que le dé el 5-1 a, a Guerrero. Es posible, ¿eh? Que, que por culpa de esto no veamos un 4-2. Tengo fe, ¿eh? Igualmente. Ah, ya veremos, ¿eh? Aún no está perdido. Tengo fe. Muy bien. Sí, señor. Está uh, mixtas. Muy bien. ¡Otra, uh, otra vez! vez. Vale. ¿Ha fallado? Sí, sí. A Guerrido, que no va a tirar el bus. Uf, buen activado. Y bien tocado, Muy bien ¡Sí, señor. ¿Lo puede matar? Tengo dudas. Sí, sí, yo creo que está muerto ya. No, no, no. No, oh, ¿por qué hace eso? Si no, lo mataba. No, ha <coughs> querido estar allí. Bueno, igualmente, le ha salido bien. Pero yo creo que un combo acabado con Super lo mataba, ¿no? No, necesitaba cargas, o sea, se había petado, estaba cero cargas. Sí. Bueno. Pero bueno. Bien, aguerrido, 5-1. Marcándose posición, siendo que la única derrota que tuvo fue la primera contra Oniro. Así que Aguerrido quiere demostrar que solo solo los que están... Bueno, solo que están Winners le ha ganado. Creo que diría que los dos clasificados son los que han perdido contra Oniro. O sea, tanto Frank como... Sí. como aguerrido los dos, la única que han perdido ha sido contra uniro y los dos buscan venganza, esto está claro esto está clarísimo porque Pero ahora, bueno, ellos los que han ganado hoy, de estos dos últimos matches, se enfrentan el día, se la se semana que la viene jor la jornada 4 y el que gane en la misma jornada 4 jugará contra el perdedor del combate que tendremos ahora que es el, el último de esta jornada y el lo equivalente bueno, lo equivalente a la Winner Final Es lo equivalente a la Winner Final Lo que vamos a ver ahora Sí, o, o Niro Thunder Para los que estén desquistados Jugador de Kawaii Kiwis Contra el de Wizards Patrocinador también de esta liga Están por ahí Así que A ver, vamos a ver si Wizzar se ha metido mano por aquí, y le ha dicho a, a Oniro, toma. <risa> Estamos esperando. Thunder está por allí metido. Suerte que veo el nick, pero no, a él no lo estaba viendo. Estoy viendo el nick, pero a ver. ¿Qué único es? Es atado, ¿no? Está detrás. A ver, ha avisado? Porque, veo, porque hay el nick, ¿eh? pero si no, no lo veía. Quizás lleva rato allí. Igual estaba mirando un capítulo de, de anime o de algo. No lo, no lo veía. Venga, Ay, avisados están, que supongo que, que están ya. aquí poniendo juego, Perriki de Dark, de... no, aquí lo tenemos, al Perriki. Sí, estoy en ello. Aquí lo tenemos. Y dicen al Genshin: Yo me voy a seguir la gacha de un mientras. Sí. Es verdad, ¿qué tal el gacha? Me encanta. Me encanta. O sea, me encanta. Es una, es una ya pasada. el Record Keeper ya, lo, ya se ha eh, muerto, lo, ¿no? Lo puede pasar mal. <ríe> sí. Descanse lo puede, en fa. Lo puede pasar mal. Me, me encanta, de verdad. ¿eh? Me parece buenísimo. Me parece, pero muy bueno. Ya lo hablaré después en el time show un poco, un par de minutos. Está, no pero está full japo, ¿no? Aún. Sí, sí, sí, sí, y ya ves lo que me importa. No, ya, ya, ya, ya. no sí, sí, sí, conociéndote y siendo el blog. Y me he jugado Final Fantasy en japonés, o sea, es que no, oye. Y ahora que hay un montón de aplicaciones de Google Translator, me pongo así con la pantalla, Google Translator, y a traducir automáticamente. ¿Estáis ahí en Moyer a todos enfermos con, con eso o qué? Eh, sí. Sí. Por sorpresa de nadie, ¿no? Por la sorpresa de nadie, porque. Venga y empieza el último combate de la jornada. Creo que vamos a tener, bueno. Bueno, ese la... es el ¿No? combate. Yo creo que es el combate que todos estábamos esperando desde que empezó esto, desde que se anunció. Sí, a ver si pasaba esto en el principio, ¿eh? Y mira, mira. El color Rock Howard de Oniro Bueno, Rock no tiene nada Solo que es rubio y parece un personaje de SNK Porque el color de, de Rock no tiene nada Y contra la gata de Thunder Vamos a ver, en empieza Lo tiene en esquina ya Lo tira, venga Lo tiene ya para Mix Up Vamos a ver qué hace Oniro Está cubriendo muy bien Y a ver, vamos a ver ¡Oh! Ese 2C, muy bien combo, lo, lo lleva, ganar, ¿no? lo pasea bueno, más que nada lo ha paseado por todo el stage vamos a ver si rueda, se levanta rápido y le va a costar más de media vida Esto, los dos combos son media vida lo va a dejar para otro combo pues bueno, ya se ha ido mal el combo a Oniro y eso está comiendo todo suerte y, y, y, que y, y, ha no fallado dos, suerte que ha fallado dos veces eh Oniro, suerte que ha fallado dos veces, porque si no y otra vez y aquí el grab, suerte que ha fallado porque se le iba antes, pero bueno bueno, Niro empieza fuerte. Para mí, no sé, antes te he dicho que quizá veía favorito a Zunder, pero esto es 50-50, no, no hay ningún favorito. Los dos son, yo creo que son un nivel muy parejo. Quizá Zunder tiene más experiencia y tal, pero Niro sí. es súper agresivo y te pilla y, es que te realmente los dos, dos, y... te mata. realmente los dos eh, juegan, o sea, tienen un... ¿Cómo decirlo? Un... Un meta parecido entre ambos. O sea, los dos son muy rise down Los ha llevado un personaje muy rise down Lo que uno no tiene de velocidad, lo tiene con daño. Y aquí vemos reset Marrano. Muy bueno, por cierto, de ese bloqueable. Y se le puede dar la partida, ¿eh? Mira cómo ha saltado con el grab Thunder. ¡Oh, se sí, chance! ¡Qué bueno! ¡Qué lástima que no Está fallando combos, por suerte. Lo puede matar, y... ¿eh? Lo puede matar. Vamos a ver bus? si va a tirar Burst. No, no vas a tirar Burst. Muy buena decisión. Lo, no, va no, lo va a matar, sí, sí, sí, sigue, sigue, sigue, y aquí lo tiene. Pues sí, sí. Sí, sí, tenía además el, el combo, el, no sé si, si lo tiene estudiado para que le active el... El, ya, el lo tiene muy medido, todo eso. Sí, de, que le active el, el el active, yo supongo que sí que lo tenía preparado. ¿Ese, ¿Cómo le ha baiteado el, ese 5B muy bueno? Sigue muy bien combo muy bien como se ha esperado aquí Oniro para que no le venga el, el reset de, de compresa combo le va a dar la victoria eso le puede dar la victoria a, a Thunder tranquilamente eso a ver qué ocurre <risa> uh. bueno yo creo que contaba con ello ¿eh? pero bueno ver, con sí. eso ya no contaba <risa> no. pero bueno si algo me queda claro de Oniro es que de un 5A puede convertir cualquier puede sacar cualquier barbaridad ¿eh? Bueno, sí, muy vamos. bien, buscado ese champ de, buenísimo. A ver. muy bien. Yo sí si veo un poquitín más favorito a Thunder es por estas cosas de... Que es, se sabe más las... Guarradas, que te pueden hacer en un momento así de... de las marranadas, tensión. sobre todo las marranadas. Sí. Y Oniro... A ver, ya no diré que es un novato, obviamente, porque no lo es. Porque ya lleva dos años fácilmente jugando a un nivel altísimo. Pero Thunder es que lleva mucho más. Tiene más experiencia en este tipo de, de combate. Vamos a ver. Encima porque es un yo... FT5, ¿sabes? Que no es un FT2. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo no lo tengo tan claro. Que un está muy fuerte. No, y... pero a ver, que si tengo que... Ponerme a favor de uno es por 51 Zunder, 49 <ríe> O'Niro, ¿eh? No, vamos a ver de si te sorprende que... Porque hemos visto muchos torneos que O'Niro ha ganado a Thunder Sí, últimamente muchos Y sí, a ver... Oh, ¿cómo...? Ese 2B, como se ha jugado directamente, a, 12, a 6C no, no ha confirmado ni nada. Ha tirado ese overhead. Uh, muy, muy buena mala leche allí por parte de Thunder. Qué lástima que le ha salido el burst. Y a ver cómo siguen presionando. Le va buscando la presión Thunder. Le entra, no, no ha confirmado con Rapid. Le va a presionar a ver si entra algún overhead al final. Te entra alguno. Eso no cabe duda. Lo tira en esquina. Vamos a ver cómo se levanta Oniro. Tocando. Y. Uh. Muy buena ese... ¡Oh! ¡Qué lástima que no ha seguido! ¿Cómo? ¡Está tocando, eh! ¡Está tocando! ¡Sin parar! ¡T5A! ¿Cómo lo busca? ¿Cómo lo busca? Muy bien. Sí, a ver... ¡Overhead! overhead. El combo lo tira para esquina. Y... Sí lanzas de sangre, venga lo no tiene, no tiene donde quiere ahora lo tiene donde quiere los dos se quedan allí, o sea, estos dos sobre todo cuando vemos a a Taukaka de Thunder es muy normal ver todo el combate en una esquina, es muy normal que el mid-screen solo lo veamos sí. por, cuando el combo te pasea por allí porque de repente otra vez se van a la esquina ambos oh, no, pues mira ahora va a haber un poco de mis esquinas. qué buena Qué, ¡Qué buena, tío! Le va, no lo va a matar, no lo va a matar el combo Pero ya sabemos que cubrir a Tava ahora ¡Uf, ha fallado aquí, eh! ¡Uf, cómo se la ha jugado! ¡Oh, ¡Ha fallado otra vez! ¡Ha fallado! Eh, ¡Qué lástima, tío! ¿Qué le, qué le está pasando a Miro que ya es? No está parando de fallar. No sé si es que quizás el, el online no está yendo muy fino hoy que Últimamente me están diciendo que lleva unos días un poco marranillos, pero ostras, bueno, pero no parece que haya lagazos ni nada, que eso a veces no, es lo no, que no. más molesta. Pero ese combo, ese combo me ha extrañado mucho verlo, verlo fallar por, por parte de Oniro. No sé si es que lo online no va fino o él, o, o él ha tenido un fallo o está o... jugando más con el ban de la cuenta últimamente o, o esto, ¿no? Que lo que está diciendo Reiko, ya lo vi por Discord que estaban, estaban quejándose un poco de de que el code va no iba bien, no iba fino, que dio más problemas a lo habitual. Sí, últimamente, lo últimamente sí que estoy notando también yo un poco más de problemas jugando con Reiko, por ejemplo, que en las y primeras esto, semanas que yeah, se jugué con y él iba vale. bastante mejor. Y esto, lamentablemente, es algo que nosotros como organizadores no podemos controlar. Es que esto. Bueno, cool. para eso son torneos que tampoco tienen premios ni nada. ¿eh? Básicamente... El... Eh, ¡Uy, uy, uy! uy, uy qué buenas decisiones, sí señor. Porque ha sido decisiones, no han sido reacciones ni nada. Ha sido decisión todo esto. Y presa sí. aérea, se veía. Se veía. Y muy bien, ¿eh? Lo ha hecho. Esto también es porque se conocen mucho, ¿eh? Sí, hombre. Puede hacer días que no juegan, ¿eh? Entre ellos ahora. Y va a haber una barrana, aquí lo tienes Ha fallado Uy, el combo también No sé, no sé ha fallado qué ha pasado también el combo. ahí Oh, qué lástima Oh, sí. se la juega Es como buscar el 12 y... Bueno, es que está un combo, eh si le entra lo mata están, están los dos a un combo Y overhead, no sé yo Si, si van a estar los dos a un combo ¿eh? Reverse, creo que no Ya veremos, ya veremos ya veremos ah. ¿eh? ¿No? y Pero a, a ver... ver qué hace Va a tener Burst, va... no le hagas el Overhead, ahí, van a tocar, va... ha tocado, no para y al final uh. le andrá un 2B perdiendo Burst, Thunder quedándose con la misma cantidad de Burst, ojo, eh, ojo, Oh, cómo ha intentado, un... Segura... seguramente un Grab buscaba Thunder aquí, mm. esa derrota que le ha dado ese rol. ¿no? no quiere quedarse en esquina, yo tampoco querría, y mm, eso ha sido un intento de reset, es posible Eso, vale. si jugase con el Bang le hubiese pillado el combo <risa> Combo de Thunder Y seguramente estaba buscando también un reset ¿Cómo se buscan resets sin parar en lugar de terminar los combos? Espero que sea eso y no un fallo No, yo creo que buscaba ah, ya sí, la presión eso, esa. eso sí que ha sido un fallo de combo ese Jambesi que ha sido fallo de combo. Y a ver, el mix-up, aquí lo tienes. Muy bien intentado. A ver, que va a intentar después el overdrive. Le entra Thunder, se le acaba overdrive a Oniro. No sé qué ha pasado. Ahora, ¿eh? pero le da la... Eso, eso es... ¡Hostia! ¿Pero qué se está pasando? Yo creo que he le buscado entra... un reset allí, pero bueno, ya no le he No creo, no creo. Que, yo creo que... Que están fallando, están fallando mucho. Ambos, eh. Ambos eh, veo que están fallando mucho. A ver. Suerte que el 12 de, de Naoto, fíjate que se libra. Oh, tiene un recovery muy muy rápido. Suerte de esto, porque la especialidad de Tao Kaka es baitearte antiaéreos. Te está saltando y un, como tengas un antiaéreo que esté bastante rato en recovery, lo sí, no pasas eh, muy mal. Lo no pasas <risas> muy mal. Y suerte que Naoto, el 12 se recupera rápido. Y aparte él al agacharse también la, la hitbox del champé de, de Taukaka no te puede castigar tan directamente, tan rápido. Tiene que esperar a bajar más, entonces lo tiene bien. ¡Uh! Al haberse, no haberse librado, tenemos combo de daño de verdad. Y... ¡Levanta la patita! ¡Uh! ¡Cómo han estado respetando! ¡Va a matar! Pues Eso barra. va a matar, ¿eh? Sí, sí. Genera barra y lo va. mata. No, uh, uh, Pero no falles, tío. Suerte no que masorio. ha seguido. <ríe> Suerte que Suerte que lo ha, lo ha sabido continuar con un Dash Cancer o Niro muy bien. El Sorio a, para ganar al, al Excel Axel o como se llame, ¿no? El Super S. Básica, sí, básicamente, bueno, estaba con el D. Eh, Sander ha visto que estaban con el D. Y yo doy por hecho que suponía que podría darle entre el D o durante el Dash. Hmm. No sé qué ha intentado, la verdad, o tendría que volver a ver. No sé, pero... Eh, la, la posibilidad de un Shorry allí existía, lo que pasa que a saber si se tenía. Si se tenía en mente esa posibilidad. Era. Había empezado cómodo, Thunder, la, ganando las dos más fácil de lo que pensaba. Pero esta, en un hilo ya se está despertando, ¿eh? Esta, yo creo que esta la tenía Thunder, ¿eh? la tenía bastante de cara. Y a ver. Hostia, muy bien. Cómo lo está entrando con el. Con el jambe? Muy bien combo esqu en esquina después el shorio vamos a ver el juego de esquina eh, los mix up uh, como se, se han respetado ha respetado thunder muy bien ha tocado tímidamente De busca un uh, castigo muy bien como se ha jugado con bueno, backtash en el en el corner tío, esto es, es de locos ese 12 c que ahora sí que no ha entrado le da combo a thunder lo tiene lo tira para la esquina combillo pa pa pa pa, pa pam, suelo 3c no hace 3c y shorio en la boca Bien, oh, no ha confirmado Uy. allí y un, un whiff solo necesita un whiff para que te entre con ese 2B, Shorryu, Into continuación. Lástima que no podía continuar. Bueno, no, no creo que, uh, eso lo va a matar lo se mata. Va, va. Suerte que suerte que 5B, 12 c es combo, no tienes que poner ninguna dirección porque será corregido esa, esa posición no hubiese sido jodido, eh y ven, a ver. Uy. Qué bueno. Eh, vamos a ver bajo. He buscado resets allí y zarpazos. Ahora era suyo. Otra vez con el poke que es muy largo, o bueno, de caucaca Va a seguir tirando. Eh, sí, sí. va a seguir tirando allí tiene preferencia, así que va a seguir probándolo. Mm. Y le entra el Chris trigger cargado, ¿eh? Chris trigger cargado. A ver, tía! Le confirma con el B. Vale, poco daño. Uah, ¡Wow! ¡Se le va! Lo y muy buena, muy, muy bien mira, activado mira, para mira, evitar mira, el burst. Va a obligar a gastar el burst porque si no se va. Se va igual ¡Wow! daño. El ¡Daño! Pero tío. <risa> y le toca. Muy bien, muy bien. ¡Oh, Impresionante bolita! lo miedo. Voy a hacer eso porque me ha encantado. Eso. <risa> <¿Lice> <risa> eso? Buenísimo. Haciendo al, al último. Bueno. Muy buena, muy buena, ese OD al último, brutal, brutal, para no, que no podías hacer burst para, para nada, para aprovechar al máximo, muy bien, ha sido increíble. Increíble. Sí, increíble El overdrive para evitar que no podía hacer Burst y 6 de vida que la ha quitado sí, es que... ya había... sí, para el Burst Básicamente para el Burst Para tener el tiempo de hacer un C Durante el recovery de ese golpe Y con el máximo cargado por... En lugar de haber hecho C Activar, por ejemplo, es que la ruta era De, de cópter Estando activado Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien la verdad es que para rascar daño a mejor versión. Y le castigo el rol, lo ha hecho tan pole, Oniro. Y ese overhead. Lo tiene, lo tira. Otra vez Shoryu para abajo. No va a rodar. Otra vez ese backdice que le sale caro. No quiere cubrir. Y, y, y Oniro que ha despertado y, y, y Thunder no lo está viendo ahora ya. ¿eh? Buenísimo. Se nota que Oniro no ha participado en los dos últimos cuernes. ¿eh? Mira, mira, oh. Este señor, es aquí que da miedo eh, tocar esto, y ha preferido tocar Thunder, muy bien, y Short Ryu como antiaéreo, y si no te recuperas, quinto combo de 2000, muy bien, como hace el Option Select para castigarle el roll, lo tiene. Lo tira en esquina. Ojo, Thunder, que está en esquina. Está donde él no quiere. Mm, se quería colar por detrás. O bueno o quería hacer la cinta. Ahora. Uh, qué lástima que no lo ha podido... Ha tenido que tirar un 5C. Pero bueno, que son un 4.000 de daño. Como... <risa> ¿Vale? No es una lástima. Es una buena conversión, la verdad. Y Shorryu. Se veía venir. Pero... Y, hostia, no puede. Oh, qué lástima, pero... Brutal, ¿eh? Brutal, brutal. O sea, le podría haber salido muy caro a Thunder eso, ¿eh? Presa aérea, qué, qué lástima. Mato, sí, sí, sí. Qué lástima, ¿eh? Eso ha sido... Es pues que lo tenía, ¿eh? ha sido, ha sido No se te lo mata, ¿sabes? ¿eh? Con tres triggers, sí. ¡Oh, pues no! no, no! Sorry. Oh! ¡Lo ha chipeado, lo ha chipeado, ¿eh? Se ha jugado mucho haciendo eso en un Shorri, ¿eh? Sí, yo es que me esperaba, había a un Shorri ahí... Que... Se veía, se veía. Qué lástima, ¿eh? Esa, esa era de Oniro, ¿eh? No le ha vuelto a pasar lo mismo, lo mismo, lo mismo que participaron ambos. Y ese grab lo Tiene a presión... Hostia, el grab con una conversión de 6 del de Overhead. Qué chulo. Sí, señor. Qué chulo. Mira, está un chaval aquí en el chat que dice, ¿cómo puedo participar? Primero tienes que residir en España. <ríe> Y segundo, primero hay que ir a la Liga Open. A ver. Bueno, luego, luego hablaremos de ello porque no podemos pestañear. Las cosas se, se pueden ahora alterar para conseguir la tercera. Eh, no lo haría. tenía muy cerca Oniro, pero se le está yendo, ¿eh? Esta mala dificil, puede remontar ahora. No, una... no quería cubrir, no quería cubrir. Oniro Toma, Sorio. Ander se pensaba que no iba a hacer eh, Sorio o que con el backdash habría suficiente, yo creo que era la segunda, que con el backdash habría suficiente. Pero creo que Oniro debía pensar que en caso de cubrir podría conseguir la barra suficiente para Rappi, porque será jugado, será jugado, será jugado, le podría haber revuelto la, la de antes, se podría haber activado Esa el overdrive vez. durante el blog... No, no, eh, no, sí, y, pero no, bueno, durante, durante el blog del showreel de, de Naoto, sí, que lo que le ha lo hecho, tiene no. Rappi. Exacto, cubres al principio y esperas que caiga con el Burst, ya en los últimos felicidades días el Burst. Eh, bueno, el Overdrive, y allí se lo podría haber devuelto, ¿eh? Pues pero bueno, dos, tres, ¿eh? Ha girado el marcador. It's Mario para participar, ahora de momento no se puede. Eso es un, esto es una liga que, que, bueno, es una liga cerrada para, para los jugadores más pros de la comunidad. Y sí que hay una liga Open que también está ahora cerrada, pero se, se reanuda... Bueno, cuando se acabe la calle ahora, en marzo, ¿no? O finales de ab o en abril. Sí, eh, se acaba. Una bueno, nueva liga que sí que te podrás apuntar entonces. Gracias por la explicación. Sí, básicamente ¿Sí? Esto, Para ir rápido. Eh, muy bien, muy bien. ¡Oh, esos 5C! Ha querido tocar allí y eso es dañito, ¿eh? 4000 se va. Uh, esa conversión. Bueno, uh, 4000. Muy bien. Se me escucha, ¿no? no, no eh... Sí, sí, se te ah, escucha. Da. Y un hero Lo va a matar. mata, lo mata. Se han ¡Bum! parado. Es que ha despertado un hero y Thunder no lo está viendo. eh. Ay. Hostia, está imparable ese chaval. Muy bien. Drive into Drive. Y... Ese era entregado al 5B. Muy bien. Lo recas, lo tira para arriba Ese fallo, pero bueno Presión presión tímida, ese 5C otra vez Un 5C en counter no Le ha entrado ya por segunda vez consecutiva ¿eh? Esto, en medio de la presión básica Intenta colarse Y lo mata, ese grab Into, matar Dándole perfect y la cuarta está, Miro, Y la cuarta Dándole ese perfect Into, cuarta victoria de ese FT5, pero, increíble pero es que Este combate no ha jugado, Thunder ha jugado, no ha jugado. Ha hecho una marranada, pero bueno, lo bueno, que hay. No, no, no. tampoco es que sea una marranada, pero bueno, son online entra más que offline, lamentablemente. A ver, a pero... ver, me gustaría ver a Thunder en su casa ahora, ¿eh? ¿Cómo está? ¿Cómo está tirándose de no, los pelos? No, no quieres, no quieres, no quieres. Bueno, bueno. A ver, a ver qué hace, porque ya no, ya está en match point este combate y. Si gana este combate Oniro, se acabó la jornada de hoy con un resultado bastante inesperado. Bueno, pero que Thunder puede romentar, ya veremos. Sí, eh, pero no sé, ¿eh? Hay que bajar hay que bajar, Lo veo de, muy... hay que bajar de la rabia, hay que bajar de la rabieta que ahora pu mismo puede tener. Y ojo como bajas a este señor, que ahora Oniro está... Es mira, tío. Oniro está de... Muchas gracias, sí. Es ultra Oniro, tío. Ultra Oniro, Ultra Oniro, sí, señor. Míralo. Y ese... Ya castiga. castiga, Pensaba que no, eh. Fecha, que podría, no. haber, podría haber hecho rápido, pero bueno, para lo que iba a ¿por qué haces ha tirado, Está a punto de tirar el robo. ¡Oh! Otro fallo y ese drive, ¿cómo, cómo sabe que tiene la ventaja? Oniro está jugando muy bien. Buen no loco. está perdido, ¿eh? No está perdido. No, no, Thunder puede ganar tranquilamente. Me parece que, es que Oniro no debería haber permitido llegar a, esta, a, a esa situación. Y a jugar un poco muy loco. Míralo. Y le entra ese 3C necesario. Sí, sí, sí, sí. No se lo piensa. Muy bien. No, muy bien, muy bien. Oniro que realmente realmente ha tirado bastante por la borda buscando ese short de punta a punta, confiando con el alcance que tiene. Mira quién es. Nos han hecho una raid. Muchísimas gracias por la ride por si no se había escuchado. Muchas gracias, Sil. Pues no te había escuchado eso. No, porque estabas hablando a la vez. Sí, puede ser, puede ser. Y. ¡Venga! ¡Oh! Condillo sí señor. Sí señor, lo tiene otra vez en la esquina. Jodido, va a haber roll. No hace roll. Ha aprendido que no hay que hacer roll aquí. Cruz Trigger. No. No va a tirar No lo mata. Uff. Se ha metido él en esquina. Lo puede pasar mal, eh. Lo puede pasar mal. Y cor bueno, la tienen como en corner Los dos están con Burge Oniro que, bueno, le tienen que entrar Tres combos más mínimo Y ese 12 muy anterior. bien buscado 5A12, muy bien Dándole, bueno Este round, que puede ser el definitivo ¿Eh, reverse Puede ser el definitivo Sí, sí, match point ahora, lo es... todo o nada Y si algo veo, cuando yo veo Una auto con Burge <ríe> Me preocupo, ¿eh? No sé tú, pero yo me preocupo Sí, sí, sí y, y encima siendo Tao, que te bajan la vida en un momento. Sí, sí. Porque es eso, que yo me preocupo eh cuando veo... ¡Hostia! qué lástima! Qué lástima sí, sí. que ahí eh, Thunder ha hecho el, el B en, después el drive. Le entra a jugar seguro, solo que juego un poco seguro aquí en el en esquina con los Cs y tal. Pero bueno, ¿Shorrio? otra vez hay que tener en cuenta que este personaje tiene showroom y no malo. Bien... ¿Cómo está presionando ahora Oniro? ¡Ese super sale mal! ¡Le puede salir para... eso se le, se le iba, ¿eh? De un combo, se le iba de un combo Pero bueno, está muy seguro Oniro Tiene burst, lo tira Y ahora quería tocar Thunder es muy No matará ver, eso, ¿no? eso No, no, no. mata pues Buscaba Reset, ahí. Ahí. <ríe> sí. reset eh, Por culpa de eso Ojo que Thunder De dos... Le ha, le ha liado, ¿eh? Le ha liado el Oniro el, el, sí. el ahí ¿Y se va a levantar con Shorty? ¿tú crees? Yo creo que sí, ¿eh? Yo sí, se sí, lléteré rápido. ¡No! ¡Ya está! Da... Oh. ¡No! Pero lo va a fallar. ¡Ay, ay, ay! ay Super. ¿Le da? Letra, ¡Lo mata! ¡Yo! ¡Oh, Pasado. oh Dalando, random super de la, de la forma oh. favorita de, de Thunder, ¿sabes? <ríe> Para que le haga más rabia. Nada, <ríe> oh, yo, no, yo no pensaba además que le diera en el punto que puede hacer a continuación él solo. Yo, porque ese súper cuando te da solo la boca Por la parte de arriba, solo da la boca Solo da la llama, pero no, le ha ya, dado ya. Le ha dado un point, le ha dado Un puto point, ostras Bueno, ¿a quién le ha dado Ah, vale 5-2 oh, 5-2, pues sí señor Sí señor Oniro oh, que Se va a esperar a la gran final Hasta la jornada 5 No va a volver Y Thunder, que va a estar en la jornada 4 esperando al vencedor entre Frank Bottle y Aguerrido para la jornada 4. Aún se puede remontar para Thunder, aún puede volver a la gran final contra Oniro, que está esperando allí. Lo que pasa es que Oniro ya va con la ventaja de estar en winners, así de que habría que ganarle dos sets. Vamos a ver, ya os digo que será literal un winners y losers os voy a enseñar con una imagen en la semana que viene y, bueno, veremos también por la parte de Losers lo que va ocurriendo y cómo Nemo, pues, sobrevive o tendrá que enfrentarse en la jornada 5 para el descenso contra el eh, el aspirante. Así que... La, la semana que viene ya empieza las la matemáticas, básicamente. La semana que viene son puras matemáticas y la semana 5 se acaba todo, señores. Así que, Muchas gracias, eso ha sido Black Blue. nos vemos en un ratito en el Tal Show, que comentaremos la liga así por encima, también la Open, de forma rápida, y muchas gracias de nuevo, y os veo miércoles que viene, y ya sabéis, viernes tenéis en mi canal la quedada de Discord para ver más partidas. Muchas gracias, cerramos pronto porque sí tenemos tiempo de preparar el Tal Show correctamente, señor Musa Sí, muchas gracias. Oye, se viene formato nuevo, ¿eh? Sí, es verdad. Y viene formato nuevo. Yo tengo muchas ganas de verlo. A ver qué se ya han me... inventado. Pues nada. Nos vemos. Muchísimas gracias. Adiós. Venga, adiós.